No confíes en ríos, hombres que portan armas, bestias con garras o cuernos, mujeres y miembros de una familia real. Capítulo 1 Inclinándome humildemente ante el Todopoderoso Señor Sri el Señor de los Tres Mundos, recito las máximas de la ciencia de la, de la ética política, Niti, seleccionadas de los diversos satras, escrituras. Aquel hombre que por el estudio de estas máximas de los satras adquiera un conocimiento de los principios más célebres del deber y comprenda qué debe y qué no debe seguirse y qué es bueno y qué es malo, es excelente. Por lo tanto, con un ojo en el bien público, hablaré lo que, cuando se entienda, llevará a una comprensión de las cosas en su perspectiva apropiada. Incluso un pandit... Hombre altamente instruido, llega al dolor al dar instrucciones a un discípulo insensato, al mantener a una esposa malvada y al familiarizarse excesivamente con los miserables. Una esposa malvada, un amigo falso, un sirviente descarado y viviendo en una casa con una serpiente en ella, no son más que la muerte. Difíciles. Salvar a su esposa en el sacrificio de sus riquezas, pero invariablemente debe salvar su alma incluso en el sacrificio de su esposa y las riquezas. Guarda tu riqueza contra la calamidad futura. No digas, ¿qué le teme un hombre rico a la calamidad? Cuando las riquezas comienzan a abandonar, incluso las existencias acumuladas disminuyen. No habites en un país donde no eres respetado. No puedes ganarte la vida, no tienes amigos o no puedes adquirir conocimiento. No te quedes un solo día donde no estén estas cinco personas. Un hombre rico, un brahmin bien versado en la tradición védica, un rey, un río y un médico. Los hombres sabios nunca deben ir a un país donde no hay medios para ganarse la vida, donde las personas no temen a nadie, no tienen sentido de la vergüenza, inteligencia ni una disposición caritativa. Prueba a tu sirviente cuando él o ella no esté de servicio. Pon a prueba a tus familiares cuando estés en problemas pon a prueba a tus amigos cuando estás pasando por momentos difíciles y pon a prueba a tu esposa cuando estás pasando por dificultades. Él es un verdadero amigo que no nos abandona en momentos de necesidad, desgracia, hambre o guerra, en la corte de un rey o en el crematorio, es más sana. El que renuncia a lo imperecedero por lo perecedero, pierde lo imperecedero y sin duda también pierde lo perecedero. Un hombre sabio debe casarse con una virgen de una familia respetable, incluso aunque sea de forma. No debe casarse con una de una familia de clase baja, por la belleza. El matrimonio en una familia de igual estatus es preferible. No confíes en ríos, hombres que portan armas, bestias con garras o cuernos, mujeres y miembros de una familia real. Néctar del extracto de veneno. Lave y retire el oro si ha caído en la inmundicia. Reciba el conocimiento más alto, conciencia de Krishna, de una persona de bajo nacimiento, así también una niña que posee cualidades virtuosas, Ratna, incluso si nació en una familia de mala reputación. Las mujeres tienen dos veces más hambre, cuatro veces más timidez, seis veces más atrevimiento y ocho veces más lujuria en comparación con los hombres.